Buenas chicos, eh, vamos a estudiar el plexo brachial, ¿de acuerdo? O sea, no os asustéis por lo que, los dibujos que estamos viendo aquí. Eh, lo vamos a intentar pues, eh, hacer de una manera más simple y, y más amena. Bien, en primer lugar... Eh, eh, nos vamos a preguntar qué es esto que pongo aquí, C5, C6, C7, C8, C1, que nos vamos a poder encontrar. Bueno, pues estos son los nervios espinales, ¿de acuerdo? Eh, y, bueno, pues esto que vemos aquí van a ser los cordones que se corresponden con las ramas, ¿de acuerdo? Con las raíces que se van a corresponder con las ramas anteriores de estos nervios espinales. ¿vale? Por tanto, el pleso brachial está formado por los nervios espinales C5, C6, C7, C8 y T1. De, acuerdo? de aquí, de estos, todos estos nervios, tiene una serie de fibras que se van a eh, combinar. ¿De acuerdo? Unos con otros, C6 se combinará con C5, C7 se puede combinar con C6 y C5 y dará lugar a, pues, una serie de nervios. ¿De acuerdo? Pasarán, entonces, bueno, pues, partimos de unas raíces, luego pasarán a ser troncos o a unirse, y luego, pues, pasarán a ser eh, fascículos. O ramas terminales. Los cinco músculos principales que nos interesan son músculo cutáneo, axilar, radial, mediano y cubital ¿Existen más nervios que inervan todo el, todo el miembro superior? Pues sí, esa, pues claro que existe. Lo que pasa es que nosotros nos vamos a centrar en estos nada más. ¿De acuerdo? Bien. Por tanto, aquí en esta imagen vemos que el plexo brachial ¿vale? va a discurrir inferiormente y lateralmente. ¿De acuerdo? Pasa... Por encima de la primera costilla, ¿vale? Y por la cara posterior de la clavícula para luego introducirse en la axila. Bien, pues vamos a ver, vamos a estudiar el origen de cada uno de estos nervios. Y para ello, bueno, pues abrimos. Nos vamos a basar en... Eh... Vamos a basar en, pues, una regla mnemotécnica que es la de las cuatro últimas letras del abecedario W, X, Y y Z. Si tenéis una hoja en blanco, podéis empezar a, a cubrirla conmigo, ¿de acuerdo? Y vamos a escribir, bueno, pues aquí ya veis yo en verde he puesto tres Y, dos en un mismo sentido y otra en un sentido contrario, ¿de acuerdo? Luego después lo que voy a añadir serán las X en esta posición, la Z y la W, ¿Vale? Y ya por último lo que voy a hacer es pues eh, abrir aquí y ya tengo raíces, divido pues eh, todo en secciones, raíz, tronco, división, cordón y ramo distal. Bien, pues vamos a empezar por las raíces. Habíamos visto que el preso brachial lo va a estar conformado por los nervios espinales. ¿Cuáles? ¿Vale? C5, C6, C7. C8 y T1, ¿de acuerdo? Bien, pues eh, una vez que estos nervios, estas raíces, eh, confluyen, van a dar origen a el tronco. Entonces nosotros vamos a poder eh, llamar a estos troncos, nos, nos vamos a llamar que va a ser tronco superior... tronco medio y tronco inferior. Bien, bueno, pues estos troncos luego eh, se van a poder dividir, ¿de acuerdo? Entonces eh, hablamos de una zona de división. ¿Vale? Y eh, combinándose, pues, distintas fibras, hemos visto C5, se va a poder combinar con C7, C7 con C5, C6, bueno, y dará lugar a los cordones o fascículos, ¿de acuerdo? Eh, y los fascículos, tenemos tres fascículos también, y para denominarlos nos vamos a basar en, ponemos aquí, en la arteria, ¿Vale? En la arteria dibujamos así la arteria axilar. Por tanto, ¿cómo lo vamos a llamar? Pues a este fascículo será el fascículo lateral, en este caso será el fascículo posterior y en este caso será el fascículo medial. ¿Vale? Estos fascículos van a confluir, se va a una serie de sinapsis y dará lugar a los nervios que queremos estudiar, los nervios que van a inervar todo el brazo, hombro y el brazo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, esto abrimos aquí y tenemos estos nervios, ¿vale? Eh, una regla neumotécnica para acordarnos de todos ellos, muy sencilla, es el más de rasco, ¿De acuerdo? Lo pongo, os lo dejo aquí escrito, es más me rasco. Perdón. La M se va a corresponder con el músculo cutáneo. ¿vale? Eh, la AS con el nervio axilar. ¿vale? La M con el nervio mediano, RA con el nervio radial y CO, bueno, pues con el nervio cubital. Vamos a ir viendo el nervio por nervio. El primer nervio que vamos a ver va a ser el músculo cutáneo. ¿De es un nervio de tipo mixto. ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene su origen en el fascículo lateral, de acuerdo. Y este fascículo lateral nos vamos a encontrar con qué? Con fibras de C7, de la raíz 7 y de la raíz 5. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nos va a poder inervar? Pues eh, sabemos que va a inervar todos los músculos anteriores del antebrazo, con lo cual lo que favorece la flexión, y también pues, tiene una, una inervación sensitiva de la región anterolateral del, del brazo. El siguiente nervio será el nervio axilar o circunflejo ¿De acuerdo? Bueno, pues este nervio es un nervio raquídeo también que va a ser mixto, y su origen lo vamos a encontrar en el fascículo posterior, ¿De acuerdo? Va a tener fibras, a contener fibras de la raíz 5, raíz 6 ¿vale? y raíz 7. Eh, es un nervio que está destinado a la inervación del, del hombro, más que nada. ¿de acuerdo? Luego pasamos al nervio mediano. Y el nervio mediano es un nervio también mixto que está eh, bueno, pues tiene su origen en los vastículos tanto lateral como medial. ¿De acuerdo? Tanto lateral como medial. Entonces, ¿qué, fibra, qué raíces va a contener este, este, a conformar este nervio mediano? Bueno, pues raíz C5, C7 ¿vale? y C8, T1. Eh, va a inervar, sabemos que el nervio mediano nos va a inervar por los músculos anteriores del antebrazo, ¿de los músculos lumbricoides y la evidencia tenar. Bueno, también tiene una eh, inervación sensitiva ¿de, de la cara palmar de la mano. El siguiente nervio que vamos a estudiar es el nervio radial. ¿de acuerdo Y este nervio radial bueno, pues, tiene su origen en el fascículo posterior. ¿de acuerdo eh, Su inervación, pues, eh, el nervio radial va a inervar todos los músculos extensores ¿de acuerdo? Ya que tengamos en el brazo antebrazo, incluido el, el músculo el braquio Radial. ¿De acuerdo. Y ya por último, lo que tenemos es el nervio cubital, ¿vale? y este nervio cubital está conformado porque pues, tiene su origen en el fascículo medial, ¿de acuerdo? que eh, tiene su origen en las raíces C8 y T1. ¿De acuerdo? Pues nada, hasta aquí eh, el estudio del pleso braquial. Espero que os haya servido de ayuda este, este esquema. Venga, nos vemos en clase. Hasta luego.